Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy tenemos una partida que jugamos el otro día con el señor Cuche eh, Trill con el Cuche. Eh, también CCDWatt, por supuesto, también Sheriff. Estamos saliendo eh, prácticamente todos los días. Estamos en otra plataforma, en YouNow streameando, porque ahí podemos escuchar música, la pasamos bien, nos cagamos a risa. Y si ustedes nos matan encima, eh, se pueden llevar... 250 de oro, y si vienen en pelotón, se pueden llevar 251 a uno, 250 otro, o sea, casi 500, bueno, casi no, 500 de oro entre dos personas, obviamente. Así que está, está muy bueno, les dejo abajo el link en la descripción, si quieren sumarse a los directos que hacemos eh, prácticamente a diario en YouNow. Yo estoy por lo general a las 22 horas de Argentina, ¿bien? Bueno, vamos a meternos directamente ya en la partida que jugamos, es una partida de tier 10, fíjense que... ¿Por qué le voy a subir? Básicamente por el hecho de que quiero mostrarles que se puede hacer unas buenas partidas Si jugás bien en pelotón, si te la bancas bien Si tratás de hacer eh, las cosas de manera inteligente Y tratar de, de aprovechar los, los errores del rival Los recursos que tenés eh, Y todo con lo que cuente ¿Bien? Ahí dejo ya la cámara puesta Para que bueno, directamente... Eh, Espera que le voy a subir un toque el volumen Que lo, lo escucho como muy bajito, ¿no? Me parece eh, Creo que está... Ahí va, está un poquito mejor me parece bueno, igual sigue estando bajito, pero bueno, no importa. Eh, la cuestión es la siguiente. Lo que les decía, les quería mostrar esto. Que en una partida de tier 10 incluso se pueden hacer buenos daños. Y puede ser determinante, bien, en muchas ocasiones. No importa lo que... Lo, digamos... Lo que nos pasa a todos, obviamente, cuando toca siempre partida de tier 10. Y vos estás con un medianito de tier 8, y si subo. ¿Y qué hago con esto? ¿Ahora dónde me meto? ¿Dónde voy? Bueno... Eh, Estamos acá en Ruinberg, eh, sí, si no me recuerdo exactamente. estamos en Ruinberg, esperen que agarrando un poquito el mapa, ahí va, ¿no? Ahí se ve perfecto, sí. Siempre mapa grandote para poder evaluar bien la situación, traten de, fíjense cómo yo ya empiezo a ver el 12-18-4, eh, está con el Gizor en el medio, por ahí anda Kuche, por allá, bueno, por allá adelante en primera línea. Eh, acá tenemos el 12 18, 4 fíjense eh, que con, no quería arriesgar, digamos, el tiro de manera frontal, Fíjense que siempre estoy haciendo lo de los 15 metros, chicos. Esta, esta partida es cómo hacer daño con un tier 8 en partidas de tier 10. Bien, tratando de sacarle todo el jugo. Y fíjense otra cosa, es un detalle, boludo, pero ya estoy de culo. Bien, estoy puesto de cola para salir rajando en cuanto, si sí, alguna de esas casualidades me espotean. ¿Se dan cuenta? Ya me estoy yendo por las dudas. Bueno, acá el crack se me pone adelante como si no hubiera mañana. Menos mal, se la comió él. Entonces agarro y decido, ya que están tirando ciegos ahí, porque tal vez lo detectaron, o lo que sea, y además estoy viendo el mini minimapa también, que, dicho sea de paso, estamos eh, medio, fíjense que estamos medio hasta complicados tal vez, eso no lo hagan nunca con un ligero, un ligero, perdón, no, o sea, no quiero bardear a nadie ni decir nada de nadie, pero así no se juega un ligero, y en, en, en última línea, sin espotear, sin detectar, y muriendo rápido, no tiene ningún sentido, hubiese prefiero que esté dando vueltas, por donde está el 121B, más o menos, por E7, 8, fíjense, más o menos, dándose unas vueltitas por ahí. O de última, esperando, yendo al medio, o, o pegándose al lugar ahí donde está en E6, más o menos. No creo que nadie te vaya a ir a buscar con, por, para matar un, un Hawk de Tier 8, un ligero de Tier 8. Bueno, seguimos viendo entonces al, al TD, al 1284 Fíjense que, recuerden que antes era muy, muy duro, es un vehículo que sigue siendo duro, pero... Con un proveto a distancia incluso podemos llegar a penetrarlo. Fíjense que en la plancha bien, bien baja. Más que nada cuando él se tira para atrás y se le sube el chasis. Ahí le podemos entrar sin ningún tipo de problema. Nando ahí está probando tiros de fantasía. A ver si cuela alguno. Si entra. Es complicado. Es difícil que entre ese tiro. Pero bueno, no, nunca está de más intentarlo. El ahí muere también. Vamos 2 a 1. Bien. Fíjense que está, está media peleada la partida todavía. Ahí le metemos uno. Tratamos de traquear siempre que se pueda. No me sale el segundo, pero fíjense que hicimos daño asistido. Ya tenemos 1056 de daño asistido, más los 996. Ya llevamos 2000 de daño combinado, eh, lo que no está nada mal en la partida de tier 10. Vamos 4 a 1, chicos. Estamos perdiendo de manera épica, ¿bien? Las típicas partidas como vos decís, oh, otra vez, ¿por qué? 15 a 0. Esto ya termina 15 a 0 y regalás todo y te vas eh, a tomar mate o te vas a hacer un jugo. Bueno... Acá nosotros la seguimos peleando. Ahí tenemos el 121, lamentablemente tuvo la... Eh, perdón, el 122, TM, perdón, perdón, mala mía. Eh, tenemos ahí la posibilidad de tenerlo de frente. Es un tanque bastante troll, bastante duro. Ahí, esperen, fíjense en una cosa. Yo podría haber tirado otro secreto, del, que no es un secreto, es un tip que tiro, por si alguno no lo sabe. Yo podría haber tirado, pero el tiempo de recarga del siguiente proyectil se estira mucho, entonces... Decido esperar un poquito, total lo tengo, lo tengo ahí, lo tengo regalado, ¿entendés? Entonces, espero que termine de recargar este proyectil, y ahí sí, ya le clavo uno, y le clavo dos. Listo. 1604, 1056, vamos a un total de... Eh, creo que algo así como... Bueno, ahí tenemos al, 100, al STB-1, ese que yo quería, ¿ves? Ahí le metemos uno, y tengo que esperar a recargar. Eso es un, es un problema, ¿viste? O sea... Se están lanzando. Fíjense, otra cuestión más. Siempre mirando el minimapa, chicos. Siempre mirando el minimapa. Vamos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 3. Bien, o sea, está... La partida está peleada. O sea, está, estamos perdiendo por 3 tanques. Son 3 cañones menos. Los que juegan Clan Wars, los que juegan Escaramuzas, los que juegan Avances, saben que 3 cañones menos en una batalla es un montón. Pero bueno, eh, nada, seguimos. Eh... Perfecto, ahí le metemos el 1284, el último, y como les dije, minimapa siempre en la cabeza intentando ver de qué forma podemos seguir haciendo daño. Yo me quedaba ahí, estaba muerto, pegaba algún tirito más y estaba totalmente cocinado. Me potean ¿qué hago? ¿Cruzo? No. ¿Por qué? Porque tal vez alguno de estos ya está en el medio y me tiene tiro. Sería muy difícil, ¿te la puedes clavar? Y puede ser, prefiero que... prefiero que no. Entonces directamente esquivo, espero un toque y ahí sigo, ahora sí avanzo, ¿bien? Eh, 2.086 más 1.056 Llevamos 3.142 de daño combinado En una partida de tier 10, chicos Tengan en cuenta eso, por favor Bueno, ahí huimos con nuestro proyecto Cuche me está diciendo Che, boludo, venite para acá Yo cualquier cosa te cubro Fíjense lo importante también que es jugar Fíjense que Cuche eh, estaba... Creo que está mirando para allá Bueno, ahí está, ¿ves? Me cubre Y yo le digo, bueno, deja que avancemos A ver si Él me dice, en realidad Avanzamos a ver si podemos comer la ciudad eh, le digo que sí, que estaría bueno Hay que tener cuidado con el cruce El M454 rico eh, Bueno, y allá tenemos a los que nos estaban antes Disparando o tenían intenciones de matarnos a nosotros Es un tanque muy duro Es un tanque muy troll Bueno, el 122TM como está ubicado Difícilmente le entre Es que no me voy a cansar de tirar Pero es que Si no tengo un tiro claro, yo ahí no tiraría Mira, yo me estoy hablando a mí yo del pasado ese salpedo va a estar un tiro ahí. bueno no se la vas a poner. Tal vez hasta... Bueno, no te va a detectar porque no, está fuera del rango. Recuerden los círculos también. Son muy importantes. Saber que disparás por fuera del círculo blanco. Eh, salvo que tengas algún mod con algún color o algo raro. Pero fuera del círculo de detección no hay chance de que te detecten. Salvo que haya otro. Eso ténganlo muy presente. Bueno, acá ya empezamos a hacer... Eh, un, par de, un par de maniobras Entendiendo que hay que bajar cañones De la manera que sea, ahí tengo el emil De culo, me lo sacan Y me voy un poquito para atrás Porque puede ser que esté Alguno por ahí, viste, que me da No sé, yo tengo un provecho, 1400 de vida No está mal, pero todavía quedan Dos tier 10, que bueno El stv 1 está supuestamente Por ahí, no sé dónde está nada Bueno, ahí aparece entonces el 122TM Trato de clavar el tiro Tiro mal, la verdad que Ahí sí le clavo así el segundo. Y le clavamos el otro. Lo prendemos fuego. Tenemos la suerte de prenderlo fuego. Justo le pegamos ahí en la parte trasera. Y ya tenemos dos kills. Cuche eh, lleva una kill. Él está con el Gizor. Recuerden. Yo con el con el proveto 46. Y acá tenemos al STB-1. Lo quieren. Eh, quieren bajar nuestro Badger. Bien. Es importante. Pero fíjate que yo tengo al charrioter de aquel lado. Entonces no puedo, no puedo. Tengo que reubicarme. ¿Para qué? Para no salir. Y. Sí, yo tengo que cubrir el Badger porque me sirve a mí tener un tier 10. De, ...de la dureza y de la potencia de fuego que tiene un Batcher... ...que dispara cada 5 segundos y medio o cada 6 segundos. Entende, depende de cómo lo tengas equipado. ¿Entendés? O sea, tengo que cubrirlo de alguna manera. Y, eh, pero tampoco voy a regalar mi HP, mis puntos de vida... ...porque el charriota me está esperando, ¿entendés? Y después fíjense por qué es importante esto que le estoy diciendo ahora. Bueno, acá tenemos el stv 1 Tardo en disparar, me lo, me lo saca el Batcher. Está muy bien, perfecto. Hay que bajar cañones como de lugar... Y escucha, eh, me dice, si yo no tenía tiro, me parece que al 2, 6, 3 o algo así. Yo le dije, pará, pará, déjame un toque que quiero ver si... ¿Ves? Eso es un tema. Porque esa artis me puede, hasta prender fuego, me puede hacer pelota, la verdad. 307. Si me pegaba la otra, eh, recuerden que hay 3 artillerías, ¿no? Los 12, M53, M40. Hay 3 artis. Con que las 3 te peguen 350, 300 y pico. 3, 6, 9... Ya me quedo directamente con 100 puntos de vida. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Y encima tenemos la cuenta Jerry. Con lo cual damos oro cuando nos matan. O sea, la gente lo más que quiere es sí o sí matarnos. El Charreter está ahí. Yo tengo miedo por el tema de las artes No quiero que me peguen. También estoy muy cubierto. Igual sería raro que me pueda pegar. Podrían, depende de dónde estén ubicadas. Pero eh, ahí se me desaparece de la cara, no entiendo. Bueno. Pero, eh, nada. Tenemos que seguir haciendo daño. Tenemos que seguir emparejando eh, esta partida. Que vamos perdiendo por 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 4. Bien, tenemos dos tanques menos todavía. Eh, tenemos que seguir viendo de qué forma podemos seguir haciendo kills. Que acá sí son importantes las kills. Eh, muchas veces vos decís, bueno, si no se sé, tiene 50 de vida, prefiero no tirarle para no gastar la munición. Bueno, acá sí, porque tenemos que definir la partida, bien. Ya estamos en las instancias finales. Queda el 2-12A, que es la Arti, y queda la M40, que es la otra Arti. O sea, tenemos dos Artis nuestras y ellos todavía... O sea, tenemos que pelear contra el 2-6-3... Contra el T57 y contra el charrioter ¿Bien? Yo y Cucci. Bueno, entonces estamos ahí eh, Por el momento llevamos 2.892 más 1.169 Ahí nos aparece justo, justo el T57 De costados que yo sabía que iba a pasar por ahí Igual Kuche también me estaba tirando como que A ver si, eh, fíjate si le tenés tiro Me decía algo así, le dije, sí, sí, tranquilo, tranquilo Déjamelo, déjamelo a mí, déjamelo a mí, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo Pum, adentro, listo eh, Y reducimos los puntos porque es, No sé, porque se metió la captura, no tengo idea pero llevamos 3 kills, y ahora sí que tenemos un poquito más, llevamos 3.280, eh, más 1.169, nos espotean de nuevo, tenemos 4.449 daños asistidos. Ahí está el objeto 263, ¿bien? Eh, yo me quedo acá porque veo que tiene muchas ganas de avanzar, esto está, está mal, ¿bien? Está mal por parte del 263, él no tendría que haber hecho esta maniobra, esta maniobra es muy arriesgada, sabiendo que tienes 5 puntos de vida, y yo con cualquier munición te podría haber penetrado... Incluso sabiendo que vos venís de lateral, o sea, sé que no tenés torreta, en todo caso lo que yo hubiese hecho, soy el 2-3 en el peor de los casos, es ir saliendo para poder hacer una especie de side scrapping, aunque igualmente abajo te la voy a clavar, eh, pero, pero así no así no tenés que salir nunca porque mira, ya lo tengo ahí regalado, entonces voy a dejar que espero, espero un poquito más que pase y le aseguro el tiro, ¿ves? ya está, en el medio, listo, corta, al toque, 4 kills, seguimos sumando seguimos sumando da eh, daño y kills, bien, eso está, está muy bien um, así que 4454 siguen tirando las artillerías saben que soy un proyecto, que soy mediano de tier 8 son artillerías de tier 9 con lo cual lo más probable, fíjate que la M 40 me pegó 307 o sea, con lo cual las otras dos tranquilamente me pueden pegar unos 400 450, hasta 500 500 y pico también, hay que tener mucho cuidado, y ni hablar si me prenden fuego porque ni siquiera tengo el el botiquín de primeros auxilios No, el botiquín, no, ¿cómo se llama? El matafuegos automático, o sea, estoy complicadísimo eh, nada Bueno, ahí estamos esperando, estamos charlando con cuche Me dice, bueno, aguantame que, que Te ayudo y vamos a matar al charrioter Y ahí ya nos liberamos un poco De la, de, de la carga de este charrioter ¿viste? Que está, no me acuerdo cómo estaba de vida La verdad, sinceramente lo digo, no me acuerdo Ahora lo vamos a ver igualmente eh, ahí está, mirá está, Es que está casi, está entero Prácticamente, no, está entero, literal o sea... Acá trato de rodearlo... Pum, Lo chocamos un poquito... Le metemos uno... Yo quería ir con los tres proyectiles... Le metemos el segundo... Y ahí le metemos el tercero... Perfecto... Puchi nos ayuda... Con un tirito... Fíjense que quedamos a 288 de vida... Voy en zig zag... No. Y me mata la artillería de la M53... Me quiero morir brother... Me quiero morir... Eh, lamentablemente acá me termina matando... Pero... Pero bueno... Fue una buena partida... Yo lo que no estoy seguro del todo. Ahí nos queríamos morir con Cuche. Cuche se va a buscar a las dos Artis que están allá. No sé si realmente la... se va a poder seguir viendo en la cámara de él. Que me encantaría. Ahí está, perfecto. Buenísimo, buenísimo. Ahí tenemos la cámara de Cuche. Fíjense porque quedan tres artillerías. Tres artillerías. Queda Cuche. Que justo ahí está pasando. Están ahí las Artis metidas. Ahí la cepotea, ¿ves? Ojo, cuidado, cuidado, cuidado, le digo. Ojo, cuidado, tenés cuidado, boludo, ahí, porque si no, estamos hasta las bolas. Y o sea, nos mandamos una carreada impresionante. Yo con cinco kills. Con menos daño que Kucho, porque Kucho hizo, hizo bastante más que yo en daño, pero yo colaborando con el tema de, de de. las kills y eso. Y la tiene ahí en tiro, perfecto, le clava uno, le clava no, no le clava más nada, bro. No le, no le clava más nada, quedan dos artillerías contra la nuestra, bro. Esta es una partida, eh, a ver cómo se llama este muchacho, el de Tulu, es Rodovedia, le mando un beso gigante, un abrazo si conoce el canal. Eh, ojalá que sí, bueno y acaba la 2-12 bro Esta es una partida épica, epicarda De las mejores del canal, por eso yo le dije a Cuche Esta la voy a subir porque es muy buena Después les dejo abajo el link eh, al canal de Cuche Que eh, también sube contenido todos los días Y De WOT y eh, enseñar a jugar y todo eso Pero hicimos una excelente partida boludo, fue muy buena Bueno ahí la tenés, 2-12 contra 2-12 Se ven, se spotean Pero te... ojo que tenés la M53 Que anda por ahí también, tenés que tener mucho Mucho cuidado bueno, yo le había marcado, ves, en su momento Ahí yo lo estoy marcando ahora Que a mí me habían tirado de aquel lado, bien, de allá, del costado, del lateral Así que tenés que tener mucho cuidado De no regalarte, bien, ahí está la 2-12 Con la 2-12, se apunta Este tiene el tiro antes, asegúraselo Perfecto, listo Mano a mano de artillería, bro O sea, pensá que hicimos una partida súper épica eh, Súper épica, con Kuchi Dijimos, boludo, no puede ser, estamos todos transpirando boludo. Estamos todos con unos nervios Y un, un sudor Ahí está Kuchi poniéndole que la otra está en línea cero Puede que venga por atrás. O sea, sí, yo había pensado que estaba en línea cero, Pero ojo, claro. Puede ser que vaya por atrás. Puede ser que vuelva a la base. Yo le puse exacto. O sea, yo interpreté eso. Que, que le iba a ir por, por atrás, por el culo. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo, cómo se da esta partida. Eh, la verdad que lo que más deseamos es ganarla. Porque fue una partida complicada. Fue una partida difícil. Pensé que nos estuvimos moviendo todo el tiempo. Tuvimos que aplicar. Bueno, ahí empieza el tema. Para mí... Yo, lo que yo le decía a cuche Kuche eh, estaba de acuerdo conmigo, que es el hecho de que para mí se mandó una cagada ahí, la M53, cuando fue a capturar. ¿Por qué te digo eso? Porque ya se sabe dónde estás, ¿bien? En cambio, si él está en un arbusto en el medio, no sé qué, o por ahí, eh, te llega a detectar, te mete un bombazo, te vuela y ya está, listo, ganó bueno, la partida. En cambio... Siempre que puedas, si, para mí, no, yo lo que pienso es así. Si puedes evitar ir a, captar, a buscar la, la captura de la base, mejor. Yo sé que él quería ganar la partida, está bien, pero a veces tal vez no es tan, no es tan importante eso, sino meterte en lugares abiertos para que te puedan, para que vos puedas detectar atrás de un arbusto y, y poder meterle ese tiro, ese tiro final. Quedan 48 segundos, bro. Acá estamos sacando cuentas, estamos con el reloj en la mano. Llegará, no llegará, dónde estará? ¿Dónde estará ubicada la otra? Porque puede ser que no sabemos si está mirando para acá, si está mirando para allá, para allá, te está esperando. Yo dije, Acuche seguro que está atrás, a la vueltita, como siempre se meten. Y bueno, es pelea de Artis, pelea de Artis con, de tier 9 con la tier 9. Y acá se va a definir nuestro futuro, el futuro de esta partida, que fue excelente, fue épica, Verdad, brother. Así que dejase like, suscribite y estas partidas las hacemos, señor Ahí la tenemos de costado, perfecto, tirale, tirale, que la tiene de costado. 450, le hace un golpe crítico y esto es una victoria de las épicas. De, de, de aquellas victorias eh, Hermosas que te tocan en el WOTCO, gracias a Dios que gané esta partida Porque fue un sufrimiento Fue 15, 15 minutos de partida Fíjate, que eran 42 segundos para que termine O sea, larguísima, dura, complicada Hicimos en total, mira, tenemos eh, Un daño Vamos a estar viendo el daño combinado, por lo menos En lo que es la partida, después no sé si pega algún tirito más Creo que no, me parece eh, 3959 más eh, los 1169 Son 5128 de daño combinado, chicos, con un tier 8 en una partida de tier 10. Entonces, ¿qué les digo con esto? Ahora les voy a estar. En, si les gusta este contenido así de. Tengo pensado hacer, porque el dicho se la paso. Tengo pensado hacer el hecho de empezar a hacer partidas. cómo hacer daño. Bien, cómo hacer daño con este tanque, con este tanque, con ciertos tiers. Eh, en partidas que son eh, dos tiers por abajo, ¿entendés? Para, para que sean más, más que nada. partidas buenardas, que no sea todo. Uh, y si por ejemplo es 15 a 0, bueno, de última. Te vas con, no sé, 2000 de daño. Te vas con 1800 de daño. Como si, bueno, aunque sea unos tiritos, pegué, entendés, que es un garrón. ¿Eres esas partidas que arrancan y terminan, bueno. Esas partidas, aunque sea, ya que arrancan y terminan, aunque sea, meté, no sé, si tenés algún tanque que pega, y bueno, aunque sea pegar 3, 4 tiritos, que son, no sé, 500, 400 y pico, son 1400, 1500. Si terminan en 2 minutos la partida, ¿qué puede hacer? Ya está. Pero, pero nada, chicos, por lo menos eh, eso está bueno. Si les gusta eso, ese contenido, si llegaron hasta esta parte del video, Déjenmelo en los comentarios si quieren que hagamos eso Tengo un montón de replays guardadas En la cual, no sé, con un cromo le hacemos 3000 de daño En una partida de tier 7 o creo que era tier 8, no me acuerdo ahora Porque jugamos un montón con un Leopard también, 5000 y pico de daño O sea, está buenísimo Si les interesa, déjenmelo en los comentarios Dejadse el like, acuérdate que en YouNow estamos todos los días eh, Por lo general las 22 horas de Argentina Ahora vamos a pasar a los resultados Así que banquenme un toque Bueno amigos, acá estamos entonces con los resultados de la partida Esperen que quiero poner más grande a los patrocinadores Gracias como siempre les digo que, Bueno, en realidad no sé si se lo digo Pero les agradezco tanto a Nacho, a eh, Edon, Pato Como a todos los que siempre lucía Pablo que siempre se suscriben O dejan likes o esas cosas Y son re importantes porque me ayudan un montón eh, En los patrocinadores son los que pusieron plata No, no solamente por eso sino por, por estar siempre Bueno, pasamos a los resultados entonces Como les decía Sacamos maestría de primera Creo que es de lista de... Francotirador, disparar a matar, incendiario. Y hay un parque. No ma... Esta no me acuerdo bien que era. Eh... Pero bueno, no importa, ya está. La cuestión es que hicimos 5 kills, que hicimos eh, un total de mm, 3.959 eh, de daño, mm, 1.169 de asistido. Que siempre es importante también el asistido, chicos. Recuerden, esta es la medalla de destruir. Creo que. No me acuerdo. ¿Dos cazatanques eran o dos? No me acuerdo. De Ben o eso, no me acuerdo. Si alguno sabe, déjenme en los comentarios que. Eh, me va a interesar mucho saber qué era eso. Creo que eran destruir dos medianos con un tanque mediano. Dos casas tanques con un tanque mediano. Algo por mi historia. Más o menos ahí andaba. Eh, el 263 y el charriotter. Era esa. Me eh, parece que es esa. La de destruir dos casas con un mediano. Eh, pero bueno, nada. Lo que les decía. Termino 5 kills hicimos re bien, Y fíjense después ahora los de, daños de los equipos. Bien. Esto fue una carreada hermosa, chicos. Unas carreadas de las que ya no existían, o no, por lo menos no, no hacíamos mucho. Bueno, en realidad con Kuchi hacemos bastantes sí, carreras eh, Tenemos varias de estas. Si les interesa, como les dije antes, avísenme y, y, hacemos, y hacemos más, subimos más contenido en este canal de, de estas carreras importantes. Están muy buenas. Bueno, fíjense que el daño también de ambos equipos. El M1 de ellos hizo 2.800. El M40 fue la Arti que hizo, mirá, el daño de 2.766. La de ellos, ¿bien? O sea hizo mucho mucho daño, es una artillería de tier 8, no. el 2 y 8-4 fue uno de los que más hizo, después del STB-1 también 2021, 1900, 1900, 1900, 128, 1600, y de nuestro lado también, o sea, fíjate que tenemos eh, el Hawk que obviamente se fue con un cero de daño, que yo le dije así, realmente no se tiene que utilizar un Hawk, realmente no, los ligeros no van a cuarta línea, por más que saque a dos tier por debajo, no tiene que ver, no están hechos para eso, o sea, no. no. Para eso no saques un ligero, saca un TD, saca un mediano, saca otra cosa, porque realmente perjudicas al equipo, no le das visión, no haces daño asistido, no haces nada. ¿entendés? Si de última estás por allá, por adelante, y yo y me das visión a mí, o a cualquier TD o cualquiera que esté por atrás de tuyo, aunque sea te va a llevar daño asistido, bien. Y ese daño al final lo terminamos haciendo nosotros que estábamos ahí en el, atrás. O sea, un garrón. Pero bueno, después. Eh, fíjense que Kuche hizo 5080 daños, no sé cuánto daño asistido hizo, la verdad que debe tener también otro tanto de asistido No lo recuerdo, Kuche si estás viendo el video avísame o dejá en los comentarios boludo cuánto daño eh, de asistido hiciste en esa partida Pero debe tener unos 1000 y pico, 2000 capaz, o se habrá hecho 7080 más o menos por ahí calculo yo eh, de combinado, re bien eh, nosotros hicimos 5.000 monedas, 5.200 más o menos por ahí, con 5 kills. El Batcher hizo 2.800, 1.700, después ya. Fíjense que somos los primeros 4 chicos que hicimos un daño aceptable después. En una partida de tier 10, eh, hacer 1.252 con 1, 50 es poco. Eh, bueno, las Artis no le voy a decir nada, porque son Artis estamos en Dreamberg. Pero el TNH, 1.100, un Proveto 54, 900 de daño. El m 451 422 de daño. El M4I, 300, un Conway. 382, el 122 368 y el Hawk 0 o sea, tuvimos que hacer más o menos el daño no me acuerdo si habéis sacado la cuenta hicimos el daño juntos de uh, más o menos para 2882 más 1748 eh, más 1252 ahí llevamos 5800 eh, más 1185 más 1167 eh, 5678 y me falta nomás y más 910. Eh, hicimos más o menos el daño de el butcher 1, el Kraman 2, E53, 4, 5, 6, 7. Hicimos el daño, entre yo y Kucha, de 7 tanques, bro. ¿Entendés por qué esto es tan épico? O sea, fue resarpado, boludo. Fue una de las mejores partidas, la verdad. No por el daño en sí, porque no es daño espectacular, ni no son, no son 11.000 de daño, ¿entendés? Pero el hecho de, de carrearla, de jugarla en equipo, de hacer... Creo que hice un montón de cosas bien... ¿Cometí errores? Sí, también, por supuesto. Eh, pero, pero bueno, nada. la verdad que estoy orgulloso. Me gustó mucho esta partida. Eh, creo que perdí créditos, también, sí. Bueno, hemos, bueno eh, sí, hemos perdido 68.000 créditos. He tirado oro como si no hubiera mañana. Por supuesto, ganamos 112.000. Eh, bonificación. Bueno, jugar mi pelotón 11.000 la bonificación. Y 3.000 por operaciones festivas. que Nos da un, 100, un total de 127.400. Y lo, ya en, me lo gasté. Me gasté más en rebastación munición, más los consumibles. Más reparar vehículos estamos en el horno O sea, menos 68 ,000. Pero bueno, no importa Los resultados son estos Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado o Sacamos la maestría primera O sea, lo que hay que hacer para sacar la maestría del proyecto Es un tancazo, la verdad que no, no No hay discusión sobre eso, ¿bien? Así que bueno, nada, amigos Espero que lo hayan disfrutado Que les haya gustado Que lo hayan pasado bien Recuerden que, como les dije antes Estamos todos los días prácticamente En you know a las 22 horas de Argentina A veces también estamos en la tarde Haciendo alguna que otra cosita Pero... Siempre jugando World of Tanks, siempre, por lo general, cuenta sheriff Así que, vénganse, no pierdan la oportunidad de venir a ganar oro con ustedes Con el pelotón, con sus clanes, con amigos y demás Somos muy fáciles de matar, así que, nada, ya saben que tienen ahorita de manera más sencilla Si no tienen que ir a jugar un torneo, que están 40 horas ahí jugando torneos, es un quilombo Acá, en algunas partidas siempre salimos, así que, además es divertido porque nos encontramos Y ustedes me vienen a buscar a mí y me escriben en el chat Che, Nando, yo soy este, y yo te voy a buscar a vos, olvídate voy a buscar como si lo no hubiera mañana. Así que bueno, amigos, muchas gracias. Cuídense. Ojalá que les guste el video. Nos vemos. Dejás el like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Gracias por todo. Feliz 2022.